Opiniones a favor y unas pocas en contra. Ha traído consigo la aprobación de la ley que prohíbe el uso de juca en lugares públicos al cuestionar a las residentes en la provincia de Sánchez Ramírez. Estos afirman estar de acuerdo con la prohibición. Que lo lleven preso porque ahí fuman y todo eso. yo estoy 100% de acuerdo en que la juca, desde que se comenzó. La, la, el uso de la juca tenían que haberlo quitado hacía muchos años. Porque eso yo no, nunca he estado de acuerdo. No puedo que, la metan preso, eh, que, que, que las autoridades salgan atrás de ellos, porque eso es una vagabundería, eso juca, es una vagabundería, eso no se sabe lo que le meten a eso, si es droga, si es perico, si es marihuana eso no se sabe qué es. Ok, gracias, está de acuerdo que se haya prohibido la juca. No, no. Haga juca, Tony, para fumar este mundo. Ok, ¿usted está de acuerdo con que se haya prohibido la juca? Que la prohiban también, porque la gente con eso que está embullando y ahora mismo este personaje, la, la, ya, la, ya los drinks y la vaina no, no venden nada, sino es juca que venden. ya la, la bebida no la da beneficio más que la juca. Ok, usted está de acuerdo. Por mí es que la quiero usar, que la use, no me meto en eso. Eso es una, eso es una pérdida total y, y, a los, y a la sociedad lo tiene invadido, a la juventud, y estamos de acuerdo que eso 100% se elimine. Porque eso se llama salvar vidas. Educación para la juventud de aquellas vidas, del, del país entero. Sí, claro que sí. Porque eso lo está destruyendo nosotros los jóvenes. Recordamos que la penalidad por incumplir con la ley va desde 5 hasta 15 salarios mínimos. Para NTN, su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.